El cuerpo humano es extraordinario, contiene entre 50 y 100 billones de células, cada una de ellas realizando la función correcta en el lugar y en el momento adecuados. Tus células por sí mismas son asombrosas, cada una es una bulliciosa metrópolis de actividad, una ciudad que nunca duerme. Cada segundo del día tus células trabajan sin descanso para mantenerte sano y fuerte. Una de las principales funciones de tus células es la producción de combustible. Este combustible llamado ATP es creado por trabajadores en la célula llamados mitocondrias. Las mitocondrias son tan vitales e importantes que una célula puede contener miles de estos trabajadores. De hecho, se calcula que la mitad del peso seco del cuerpo humano es de mitocondrias. Las mitocondrias hacen más que aportar el combustible requerido. También son importantes en las señales y la comunicación celular, coordinando sus acciones y actividades. Piénsalo. Estas señales son esenciales para la salud y la vida, fundamento para el desarrollo celular, reparación de tejido y funciones inmunológicas. Si la habilidad de comunicarse y coordinar actividades de las células nos vendríamos abajo muy rápido. La tarea de las mitocondrias en este sistema vital de comunicación depende del hecho de que fabrican moléculas especiales llamadas moléculas de señalización redox. La mitocondria fabrica estas moléculas por billones, cada segundo de cada día. Eso es muy bueno, porque sin estas moléculas de señalización Redox, la vida misma sería imposible. Tú necesitas de estas moléculas para proteger la salud de tus células, para detectar las amenazas y el daño, y para reparar o reemplazar las células dañadas. Al envejecer, nuestra capacidad para fabricar moléculas de señalización Redox disminuye. ¿Has notado que las marcas y golpes tardan más tiempo en desaparecer en los mayores que en los niños? Las células en personas mayores no se comunican eficazmente como cuando eran más jóvenes, y las células y los tejidos tardan más tiempo en repararse. Es porque el cuerpo no produce tantas moléculas de señalización Redox como antes. Pero, ¿qué pasaría si pudieras reponer tu suministro de esas maravillosas moléculas? ¿Qué tal si hubiera un suplemento de señalización Redox? ¿Cómo cambiaría tu vida con un suministro de moléculas de señalización Redox, como cuando eras joven? Tal producto sería increíble, pero ¿cómo lo harías? Bueno, un buen inicio sería entender cómo las mitocondrias hacen estas moléculas de vital importancia en tus billones de células. Tus células son pequeñas bolsas de agua salada. Las mitocondrias y otros orgánulos flotan dentro de esa agua salada. Nos sorprende que cuando las mitocondrias necesitan fabricar las moléculas de señalización redox, usen algo que tienen en abundancia, agua salada. Funciona perfecto porque el agua salada está formada de cuatro átomos, sodio y cloruro en la sal e hidrógeno y oxígeno en el agua. Las mitocondrias separan estas moléculas del agua salada Luego recombinan los átomos en diferentes combinaciones. Las nuevas combinaciones son, adivina, las moléculas de señalización redox. Esto ocurre tan rápido en las células que las moléculas de señalización redox se fabrican en fracciones de segundo y se usan rápido también. Si las células no usan las moléculas de señalización redox, los átomos se convierten de nuevo en agua salada para ser reusada por la mitocondria. Un sistema muy eficiente.